Señores, se está rumorando que, que va a haber toque de queda en diciembre, en los días festivos. Se está rumorando eso. Usted no puede hallarse eso raro porque la mayoría de dominicanos, un gran porcentaje, no quiere hacer... amo un solo, por favor, aquí. La mayoría de personas no quieren acatar las condiciones que le ha puesto el gobierno para que baje el contagio. Ahora está subiendo el contagio. Usted quiere fiestar en diciembre, quiere que le quiten su toque de queda, verdad? pero usted incumple las normas para que eso suceda. En este país se está bebiendo de lunes a lunes. No importa toque de queda. No importa que mi mamá me diga. Aquí. Después de las nueve de la noche. Es que se comienza la fiesta. Y eso no es que dique. La policía. Tiene que arreciar su trabajo. ¿En cuándo? No es que usted tiene que maltratar al ciudadano, pero el que esté fuera de su casa, porque es un decreto presidencial, el que esté fuera de su casa, tiene que someterlo a la justicia, porque usted no puede incumplir eso, pero no haciéndoselo loco, ni, ni, ni, ni cruzando una calle, ni otra gastando gasolina, porque esa gasolina es, es de los impuestos que nosotros pagamos. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, usted, madre, que esos muchachos, la mayoría juventud, que usted lo ve saliendo después del toque de queda, usted tiene que poner los pies sobre la tierra y decirle a ese muchacho que tiene que respetar el toque de queda para ver si nosotros salimos de esta pandemia. Un año entero vamos a durar en este can. Porque ya está, todo el mundo está cansado del toque de queda. Todo el mundo, todo el mundo, hasta yo, que trabajo en el toque de queda. Estamos cansados. Entonces, tenemos que tener conciencia como jóvenes, adultos, lo que sea. Si es una emergencia, usted puede salir. Justificable. Pero no quiera usted que le quiten un toque de queda, un estado de emergencia donde usted no cumple las condiciones, Carlos. ¿Y tú sabes por qué estamos así? Porque desde un principio el ciudadano dominicano no ha querido, como dijiste anteriormente, acatar las leyes. Si desde un principio usted eh, hubiera respetado las leyes que se le imponen eh, desde el gobierno, eso fuera eh, de otra manera, porque al tener mal comportamiento eh, los casos han aumentado y no han disminuido de la forma en la que se esperaba. Nosotros no esperábamos llegar a diciembre con el toque de queda. Y yo creo que vamos a llegar al 2021 si la gente se sigue comportando de esa forma y lo que pasa es que el dominicano cuando a algo se lo eh, se lo limitan a hacer el dominicano lo quiere ser apota vamos a hacerlo a pota no claro, quiere claro, respetar claro, las leyes claro. cuando a ti te corrían algo es como quererlo hacer por, por neces es lo mismo vamos a poner el ejemplo de la droga las drogas son las drogas porque están limitadas porque no hay un control y la gente quiere no respetar eso y entonces por esto estamos como estamos es así, es así. Vamos, vamos a, a, a recibir varias llamadas. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo que la Policía Nacional de este país entre más a menudo a los barrios a poner el orden? ¿Sí o no? Ahí está, 809-725-0505. ¿Eh? Porque ya que no quieren entender por la buena... Y esa bebedera y esos escándalos. En los barrios no todo el mundo es sinvergüenza. En los barrios hay gente seria que trabajan. Entonces, aquí en San Francisco hay unos barrios que, lamentablemente esa tierra de nadie y esa gente sería paga por las otras porque las otras no la dejan dormir abren los negocios, los negocios después de las 9 de la noche no tienen que estar abiertos y siguen abiertos claro. porque de alguna forma u otra le entra el dinero que ellos necesitan para sustentar el hogar pero de una manera ilícita porque después de las 9 de la noche ya no se permite Hello, buenas Buenas tardes, yo no estoy de acuerdo que los dejen presos un día porque un día es una caballá. Que no dejen preso una semana o un mes, que pierdan los trabajos de Cabeza. Así, así es, es, así es, el caballero. El, el, el que hacer que la pongan bien, bien fuerte, porque se la ponen para pesos y mañana salen. Claro, y claro, una, claro. Una, así una es. Que el trabajo, el mejor. Así es, así es, dice el caballero, que un día no basta, no, una no, noche no vale. para. Muchas no, gracias, no, no. muchas gracias. 809-725-0505, llame y dé su opinión. ¿Está usted de acuerdo que arrecie más la Policía Nacional en los barrios... ...sobre el toque de queda ahora en las fiestas navideñas? Hello. Hello. A su orden. Buenas tardes. Estoy de acuerdo que ponga el toque... Que, ...que la Policía lo agarre a todo... ...porque aquí esto es en los tres brazos... ...y esto es un relajo y un escándalo. Así. Después de las nueve, eso es un relajo y es la verdad. Así es, así es. Ahí está la opinión de la gente... 809-725-0505, opine usted, ¿está de acuerdo que arrecien más los operativos en los barrios de la Policía Nacional para que ponga un control al contagio? ¿Eh? Un decreto presidencial que se incumple aquí. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas. A su orden. Sí, estamos de acuerdo. Claro, ¿desde dónde nos llaman? Desde la Avenida Libertad. Muchas gracias. Ahí está la estamos opinión. de acuerdo porque la policía tiene de noche que no está haciendo nada. Claro, claro, así es. Se están que gastando está gasolina. ¿eh? Están o sea gastando gata... Claro, claro, así es. Pues Entonces, está bien, okay. muchas gracias. Okay. Así es. Y a las la... autoridades que se pongan fuerte ley y orden. Claro, porque es así. Si usted quiere, eh, ya estamos cansados de esta pandemia, de, de, de esto que es. lo buena? Sí, buenas a su orden es eh, eh, bueno si sí. se, se mantiene la policía de toque de queda porque demasiado rebusero en la calle así, así es. es tienes razón la, la gente que sale y, y esa cafetería y esa cosa que, que abren y venden su cerveza la policía tiene que tomar cartas sobre el asunto, sobre eso porque imagínese, ¿dónde vamos a parar un año entero trancado ¿eh? Eso no se puede, entonces por, por unos cuantos pagan todos, lo buena. Sí, buena. A su orden. De, de la para de la terrena. La terrena, la, terrena. La, gente la, terrena. la gente de terrena. Que tomen el asunto, que se pongan duro para acá. Claro, claro, así es. No queremos, no queremos respetar. No dejan dormir a la gente que trabaja ni nada. Así es, ahí la, la policía no está trabajando para acá como se debe. Claro, así es, en la terrena. Muchas, muchas gracias, cuídense. Gracias, hermano, gracias, gracias hermano. Eh, Señores, llegamos al final, queríamos seguir en llamada, pero ya hemos llegado al final. Carlos. Ya hacerle un llamado a la policía y a las autoridades que pongan carta en el asunto, ley y orden. Nosotros finalizamos con los osobrosos, esperando que usted mañana sintonice al mismo horario y nosotros le traemos un buen contenido mañana. <música>